ZR, soy un guerrero <risa> Soy un guerrero desde que he llegado aquí Los que saben lo que viví Saben la realidad de mi historia verdadera Gracias a Dios sigo aquí de pie Sigo metiéndole esto que se llama sueño Yo le meto esto que se llama sueño Me llegan muchos comentarios Que si esto es un meme no todo Le tiene que gustar lo que yo haga El que me apoye de corazón es bienvenido Guerrero, <risa> Desde que llegué, llegar hasta aquí no ha sido fácil Es que saben la historia, saben la verdad de la realidad Cabrón, saben por lo que yo pasé Yo soy un guerrero, no por algo he llegado hasta aquí Así la gente puede decir, este cabrón de que es un guerrero Si ni se le ve la pinta Tú no sabes por lo que yo pasé, no te lo tengo que decir, porque seguro te aburriría. Tú no sabes mi historia real, lo que he pasado en realidad. Desde el día cero, <risas> soy un guerrero. Yo vine a cambiar el juego en mi familia, ser el primer cabrón que se quiere dedicar a esto de la música. <risa> sí, soy un guerrero, las verdaderas amistades son los que se mantienen aquí contigo Las amistades van y vienen, pero las bendiciones siempre se mantienen aquí firmes Gracias a Dios porque me da salud y vida 24-7 CISOR sí, un guerrero yo soy un guerrero yo lo hablo por mí hablo por mi familia hablo porque siempre estoy bendecido como brian mayer 24 7 tizor de zr soy un guerrero ah. lo que he vivido desde el día cero no se lo puedo ofrecer a nadie mi vida ha sido como un mi vida ha sido como un sub y baja A veces estoy bien, a veces estoy de la patada Pero yo me mantengo aquí positivo Pensando en el futuro, no pensando en el presente Pensando más allá del futuro Sé muy bien que algún día nos tocará a todos partir hasta arriba Pero por lo mientras toca luchar Es importante no hacer caso a las personas que no creen en ti y que te dicen que nunca llegarás lejos cuando vean que te va muy bien te va chingón van a ver que se les va uno a acercar hasta les van a regresar a hablar es importante escoger las amistades escoger tú tus amistades no ellos a ti a ellos <risas> tizor soy un guerrero ep ah, empezamos el proyecto tizor soy un guerrero It's